No tenemos acceso por ahí, pero por ahí sí, ¿ves? ¿tienes algo para mí? Sí. Hemos conseguido liberar a la gente del sur, pero el norte está aislado de nosotros a causa del Puente del Rey. Ha llegado la hora de llamar a la puerta de Pagan y de liberar el norte. Ahora, el puente está protegido. La puerta principal está hecha de hormigón antibombas. Olvide el C-4 o los explosivos convencionales. Las defensas triturarán cualquier ataque frontal. ¿Y qué deberíamos hacer? Tengo un plan. Hay un convoy con un camión especial. Lleva productos químicos. Hazte con él, méteselo por el culo y revienta la puerta. Accederemos al norte y estarás un paso más cerca de Yuma.